Treuer Keysen, asesino de Alex Lemún. Marco Aurelio Trewer Keysen cumple funciones como mayor de carabineros al momento de asesinar al mundo Alex Lemún Sabella de 17 años. A 15 años del asesinato del huachaste Alex Lemún, un joven que solo tenía 17 años, que fue asesinado por recuperar ...por defender su territorio. Así se siguen cometiendo los atropellos en las comunidades. Todos los días entran fuerzas especiales de carabineros... ...allanan nuestras casas, allanan nuestras viviendas... ...golpean a nuestros niños. Alex Lemón fue un huéchafe con conciencia, un joven Mapuche. Como así, siguen creciendo hoy en día miles de niños Mapuche... ...con esa rabia contenida, que en un momento va a seguir defendiendo a su pueblo... Así como Luis Marileo fue asesinado este año, un joven huichafe, con la rabia que crecen nuestros niños, no va a parar esta lucha, no va a parar hasta tener el territorio de nuestro pueblo. Este es un asesino que lo escondieron sus mismos compañeros, lo escondieron en Rancagua, fue mayor y ahora pasa a ser coronel. ¿Cómo un asesino de un niño, ¿Cómo un asesino de un joven puede subir tan tan avanzados cargos. Nosotros los mapuches, que seguimos, que trabajamos en comunidades, que apoyamos a nuestros puestos políticos mapuches, vamos a defender, vamos a seguir en esta lucha. Así como dije, los niños crecen con esta valla contenida, así va a seguir nuestro pueblo avanzando, avanzando hasta, hasta nuestra liberación. ¡Mavi Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! Este es un asesinato que está en la impunidad, es un asesinato de estos tiempos, que no es de los tiempos de la dictadura, pero como Comisión FUNA creemos que tenemos que estar también en, en estos casos, no solo en los casos de la dictadura, porque justamente las violaciones a los derechos humanos se cometieron en dictadura para imponer el país de mierda que tenemos hoy día, el, este país que hoy día reprime a nuestros hermanos mapuche. Nosotros quisimos venir a FUNAR a Marco Treuer Heisen, un símbolo de la represión contra la... En, en el Walmart. entonces lo encontramos protegido, trabajando, a pesar de que él ya está en retiro, está protegido trabajando en el hospital de Carabineros, no es la primera vez que encontramos a asesino trabajando en una institución, nos pasó en Dipreca con José Lévenez Vergara, un torturador que está trabajando ahí hasta ahora como guardia, y ahora tenemos a, a Marco Trevor Heisen eh, que está encargado de del de área odontológica. La de de esta capital. este gobierno, hay que ver la vuelta que da, con un pueblo que caminaba adelante y un gobierno que caminaba atrás. Hay que ver a este gobierno, hay que ver la vuelta que da, con un pueblo que caminaba adelante y un gobierno que caminaba atrás. Ay, que se lo pido por favor. súper amable. Para que eso, para ¿Ya? proteger a los asesinos. Por favor. Para proteger a los asesinos, para eso es, esto? Para proteger a los asesinos Por, por favor. Están en la impunidad. Si es? Pueden protestar, pueden manifestarse, pero por favor, no pongan eh, artículos en el.. En el otro. son ladrones, Son unos ladrones. ¡Ladrones! ladrones. La no El sí tu asesino, son ladrones y corruptos, hueones. Si no hay justicia, Si no hay justicia, Si no hay justicia, hay